Adelante, adelante, vamos que se hay la mitad. Adelante, los muchachos. Los choferes, ocho horas, ocho horas. Ocho horas, y ustedes... Presidente la Va a dar gusto viajar otra vez, micro, señores. Les puedo asegurar, uno a uno, ñambo, a empresario del transporte, bandido a tira. El chofer es el trabajador. Esos otros se enriquecen todo el balde. Aní pende canguiti, aní pende cangueti. Arriba, los tibios serán vomitados, los colorados, pobres para más, que apoyan o a sea, los bandidos, los liberales, pobres, o sea, que apoyan a los bandidos. Andan en micro, algunos como este señor que no le gusta, porque él es tibio, pues, ¿verdad? Porque van a sacarle a... a... quién? ¿A la ah, y, va, y a votos para... Bueno, listo. Acá no me ha encontrado otra del 30 Ojalá, eh. Y vos le vas a apoyar a los delincuentes De la cúpula liberal y a, y a, y a la Ministra de Carte no, pues ¿De qué eh, se, de, ¿de se, se trata, trata? Se trata de Ah, sí, de ética ¿Y vos sabés cuántos, cuántos liberales y vos liberales Le salvaron a Sandra Quiñones? Toditos su correligionarios. Oh, todito to, todito Ustedes le salvaron a Mario audo no, Piro de defiende, no Sos tengo... pobre igual que yo y venía defendiendo a una cúpula de bandidos no, de apoyina con puedo, a, la, a la tibio a la, tibio, la, tibio, a la, gente. tibio con a gente ahí moría justicia y santa y y liberadas hasta de inútil eso es lo que son son pobre diablo un pobre diablo eso es lo que son menos todo color picó son funcionarios públicos andate a la puta mínimo o tu pariente pero qué va a ser periodista de qué medio pero piro, pero. ¿Sabes qué? Inútil. Mupio a esa moto, apenas, apenas hay coche güey. Tú y Shala <risa> y Calcomanía, <risa> Santi, Santi en Buriaju. Ape, señores, ya han a con la gente. Liberal bandido hoy a pecúpulas coi chagua. Ha colorado bandido, ya han vestida yo A mí pende canguiti a mí pende tibio. Adipenestidios, señores. Bye, baby. Sí, señor. Disculpen la, la molestia. Disculpen la molestia, señor. Estoy procurando ayudar a la población, nomás, señor. Y usted viaja tres horas para el trabajo y tres horas para volver. ¿Y qué hace para cambiar eso? ¿Sale a la calle o no? Pero usted no sale ni a la calle. Todo el día viaja en micro porque es una cobarde. Todos los cobardes viajan en micro porque no luchan, hay que luchar, hay que luchar, ¿verdad? Nunca más seis horas de micro, ¿verdad? ¿Vos qué decís? A mí pende canguete. Luchar, hermano, como, como hombre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí,